IMT-GO es la solución de navegación segura de IMT Lazarus para los dispositivos iPad. Recoge y analiza la actividad para evaluar y comprender el desempeño educativo y prevenir acciones de riesgo, adictivas, de acoso u otras que no garanticen los derechos de los menores. IMT Lazarus mejora la dinámica de clase y se integra con los recursos educativos digitales, optimizando su uso en un entorno controlado, integrador y cohesionador para los docentes. Delega y protege la gestión de acceso a docentes y familias, para garantizar una normalidad de trabajo digital con los estudiantes, permitiendo que ambas partes participen en el proceso educativo. Garantiza que dentro del horario escolar definido, únicamente los docentes y personal TIC del centro pueden establecer las distintas políticas de seguridad y acceder a la información individual y grupal llevada a cabo en los dispositivos de los estudiantes. Fuera de dicho horario escolar serán únicamente las familias quienes realizarán estas acciones preservando en todo momento su privacidad. Debe utilizarse única y exclusivamente para propósitos educativos por parte de los estudiantes. Y para su instalación es necesario el consentimiento expreso por parte de las familias en coordinación con el centro educativo bajo el cumplimiento de la RGPD.